Hola, ¿qué tal, fotonauta Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Hoy veremos un análisis profundo a la Surface Pro 5, una tableta que uso con mucha frecuencia en Photoshop. Vámonos con el intro. Muy bien, antes de comenzar este análisis, decirte que él basado en mi propia experiencia con el uso de este dispositivo. Eh, tengo muchos años usando la Surface. Empecé con la Surface 1, incluso la conservo, que no prende. Uh, luego tuve la Surface Pro 2, que a mi criterio era una de las tabletas robustas eh, más potente pero era robusta. Luego tuve la Surface Pro 3 y actualmente tengo la Surface Pro 5. Bien, entonces empecemos con las especificaciones. Y bueno es una tableta robusta que puede trabajar con cualquier programa que pida requerimientos de trabajo con 3D y demás incluso um, al principio la compré para lo que es videojuegos eh, tuve el chance de instalarle juegos como Metal Gear 5 y las versiones más recientes de John rider claro con las especificaciones más mínimas del programa. Let the legend come back to life. muy bien con respecto a lo que es su tamaño peso le comento que es una tablet ligera súper estética este teclado me encanta que se quita y se pone sin ninguna complicación con respecto al tema del eh, lapicito eh, pásame mauro el, el lapicito este lapicito me encanta eh, sobre todo el tema de, de dibujar que lo veremos más adelante y bueno, con respecto a la estética, me gusta muchísimo. Tiene buenas cámaras, tanto frontal como lateral. No, lateral no. Frontal y esta. Que se me olvidó el nombre. <risa> Muy bien, con respecto al uso de Photoshop, que es el tema que nos compete a nosotros. Uh, <coughs> su fluidez el photoshop trabaja de forma fluida de forma óptima no a lo mejor uh, a la escala de una pc gamer para que tengan una idea a una pc de gama media por lo que se requiere optimización de hecho creé un video que habla sobre cómo optimizar photoshop en la tableta Surface o cualquier computador de gama media te voy a dejar aquí aquí eh, para que le dé clic y vea este video de cómo optimizar tu PC de gama media para usar Photoshop. Bien, uno de los puntos fuertes que tiene esta Surface con respecto a Photoshop y es la integración perfectamente con este programa y su lápiz, el, el Surface Pen, Surface Pen, que tiene buena precisión y la experiencia con respecto al tema de dibujar. Es bastante buena, no tanto al punto de lo que es el iPad Pro con su lápiz super potente, pero da una experiencia agradable. Muy bien, decisión del caso. Recuerden que lo que he hablado sobre este di dispositivo es basado en mi experiencia usando la tableta y sus diferentes modelos Surface 1, 2, 3 y 5 por varios años. Es posible que la experiencia, a lo mejor tuya, que tiene este dispositivo, pueda ser. Se cayó su. Ah, pueda ser diferente. Entonces, ¿es la Surface Pro en el modelo 5 una tableta ideal para usar Photoshop? Yo diría que sí, pero ante ciertas condiciones o ante ciertos tipos de usuarios por, por ejemplo el usuario de photoshop eh, que hace diseños uh, simples no con una resolución eh, grande eh, por ejemplo community manager personas que hacen diseños para redes eh, pueden usar photoshop en esta tableta personas que hacen diseños gráficos como logotipos y a lo mejor líneas gráficas donde el tamaño de un documento no es tan excesivo, pueden utilizarlo. ¿Cuáles son las personas que no pueden usar Photoshop? ¿Qué pasó? Que también si se usa Photoshop para hacer letreros. Exactamente, para hacer letrero se usa Photoshop. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las personas que no deberían utilizar Photoshop en esta tableta? Bueno personas que a lo mejor van a usar Photoshop en el 3D, a personas que van a trabajar con el video en Photoshop, personas que van a hacer documentos grandes en Photoshop como fotomontajes complejos, porque van a ver la lentitud en esta tableta. Véanla prácticamente como una PC de gama media que incluso se requiere que se optimice. Que aquí vas a ver un video de cómo se puede optimizar esta tableta y cualquier computador de gama media esta persona no se recomienda que utilicen esta tableta o que no utilicen photoshop en esta tableta porque va a haber la lentitud en el dispositivo muy bien fotonautas espero que te haya gustado este video tutorial si te gustó como siempre te animo a que te suscribas al canal que compartas que le dé like y al final de eso mismo te voy a dejar lo que es el trailer oficial de este dispositivo para que conozca un poquito más sobre él y si te interesa comprarlo pues puedas hacerlo y te bendiga mucho y chao chao.